En esta presentación vamos a, a hablar acerca de estas prácticas potencialmente mejores y, este, um, y cuál es la base de usarlas. Y la mayor parte de la presentación va a ser dedicada a cómo usar el, el instrumento de medida elemental que son los gráficos de ejecución. Empecemos con las prácticas potencialmente mejores. Sabemos eh, que provienen de múltiples uh, fuentes, siendo la principal uh, las revisiones de la literatura, guías prácticas nacionales e internacionales. En general, usar la mejor evidencia que tengamos a la mano. Otro aspecto es uh, adoptar uh, cambios exitosos hechos por otras organizaciones. Podemos visitar un centro de excelencia, podemos ver lo que está haciendo colaborativas internacionales, les sugiero que vayan a la página del um, Perinatal Quality Collaborative de California, donde tienen mucho, mucha documentación de, de las diferentes prácticas y de los procesos. Es ACPQQCC. Uh, uh, experiencias personales también se pueden usar o también las experiencias de otros elementos del hospital como las unidades de cuidados intensivos de adultos que pueden estar haciendo procesos semejantes. Siempre tener en cuenta, yo creo que este mensaje del doctor William Silverman, que para mí representa uno de los padres de la neonatología moderna, el cual nos llama la atención que siempre debemos demandar el nivel más alto de evidencia cuando implementemos alguna terapia que pueda afectar a estos bebés y sabemos que eh, los años que afectan estas terapias negativamente pueden durar toda una vida. ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que cuando las implementemos las hagamos en una forma lenta y mesurada aquello que consideramos innovaciones. Muchas de las cosas que vamos a implementar no son productos de la investigación sino que es no son perdón no son investigaciones sino son productos de investigación bien hecha bien revisada pero que sin embargo pueden considerarse innovaciones en los centros en los cuales estamos trabajando de nuevo para revisar los niveles de evidencia el nivel más alto es la revisión de ensayos controlados y realizados. Por, por, por, favor apague, apague y, por favor, apaguen los micrófonos todos, por favor, para no tener interrupciones. Por favor, les puedes explicar que tienen que apagar no, el no, micrófono. Ahí rincón, ¿ya? Zulma, por favor, apaga los micrófonos. En segundo lugar, tenemos eh, un ensayo controlado y, y aleatorizado, eh, simple pero bien hecho, los niveles de mejor, el nivel de evidencia son los ensayos clínicos, otros ensayos pero que no tengan las características de ser aleatorizados o ciegos, otros estudios observacionales y por último tenemos casos clínicos, anécdotas y opiniones personales. En, mucho, en, muy, en esta misma categoría tenemos las opiniones de eh, entidades tal vez a, de, a nivel local o nacional regional, etcétera, que no estén muy bien documentadas con una revisión adecuada, a la literatura y una evaluación uh, respectiva. ¿no? Eh, hace más de dos décadas la Academia de Pediatría uh, nos sugirió uh, esta forma de cómo uh, usar la mejor evidencia de acuerdo al grado de eh, preponderancia entre beneficio y daño posible. En la parte media tenemos que eh, recomendaciones fuertes, aquellas que, que tienen la mejor calidad de ambas cosas y en algunos casos eh, básicamente cuando solamente existe poca evidencia y hay la posibilidad de daño, entonces se lo ponen en rojo como no recomendación. Sin embargo, hay excepciones en las cuales no es posible realizar un estudio aleatorizado, uh, pero obviamente hay una preponderancia clínica importante. Pondríamos, por ejemplo, en el caso del, el, del primer uso de penicilina para el tratamiento de las infecciones. ¿no? Por ejemplo. Ahora, eh, el nivel de escrutinio de, de, de en cuanto a la evidencia, últimamente este, todos ustedes son fami eh, muy, fam muy familiarizados con el, el, la evaluación GRADE, ¿verdad? En las cuales este, eh, para, para tener una uh, metodología más exacta que se asemeja a la, a la, a la, a la clasificación GRED es que los, que los estudios que estamos considerando eh, se, eh, se consideraron explícitamente los, los, los, los, los resultados relevantes para nuestros pacientes ¿no? segundo, es la recomendación se basó en la mejor evidencia actual es apropiada la fuerza entonces aquí vamos a ver en, un, en siguiente diapositiva es lo consideramos la fuerza, o en inglés se llama el strength, la recomendación. La recomendación es clara, procesable y proporciona una información necesaria. ¿no? Entonces vemos que en el Perú ya se están este, generando clínicas, perdón, guías clínicas en las cuales se eh, eh, hace estimado con estas crucecitas, con los círculos. Ustedes también los han visto en las revisiones. Cochrane, en las cuales el, la confianza puede ser alta eh, cuando un estudio adicional probablemente no cambie la confianza de la estimación del efecto. Un, eh, una, un, un grado moderado es cuando todavía hay estudios que pueden realizarse, que pueden eh, mover esta estimación en una dirección y en otra. Y el, el grado bajo es cuando es poco probable de que algún estudio posterior cambie la confianza de estimación del efecto de esto. ¿no? Entonces, esto es, consideraríamos lo que he presentado en este momento. Acá dice qué. que tiene hasta el 25 de marzo. Por favor, apague su tel, su, sus micrófonos. Eh, tenemos aquí, ese es el qué en cuanto a las prácticas potencialmente mejores. Aquí les presento brevemente el cómo, ¿no? Entonces, cómo en la unidad en la que yo trabajé. Este, eh, logramos implementar esta forma de aplicación de las prácticas potencialmente mejores. Entonces, es un diseño gráfico que de repente puede funcionar en su unidad. Este, esto es solamente para su consideración. En primer lugar, cuando eh, es, decidimos establecer esta forma de eh, eh, práctica basada en evidencia en una unidad, decidimos de que todos los proveedores, incluyendo médicos, enfermeras, residentes, etcétera, tenía la posibilidad de identificar una brecha en cuanto a una de las prácticas clínicas que estábamos este, aplicando a nuestros pacientes. Entonces, una vez identificada esa brecha, esa persona tenía la, la, la obligación de desarrollar una pregunta pico. ¿no? Eh, ustedes son familiares con esa forma de, de interrogar a la literatura, la cual era... Es, enviada al, al líder de, eh, del, del grupo que estaba supervisando el, la canalización de la medicina basada en evidencia. Esa persona tenía una relación muy estrecha con la bibliotecaria de la, del hospital, la cual eh, mensualmente eh, estaba disponible para buscar la literatura pertinente usando esa pregunta pico. Ella seleccionaba una, una, un número de referencias en el cual el, el el líder de la evidencia seleccionaba los artículos adecuados para la pregunta y organizaba una revista de revistas que le llamábamos Evidence Based Journal Club. Una vez que se eh, asignaba, estos podían ser médicos o enfermeras que revisaban los artículos, eh, se, se hacía el, el Journal Club que duraba más o menos dos horas, una vez al mes, un día viernes, y luego la persona que estaba a cargo de, de esta conferencia desarrollaba un sumario de, de, de la evidencia en lo que se llama, uh, en, en Medicina basada en la Evidencia, tópicos críticamente uh, as, asesorados, o critical appraised topics. Y eso lo enviaba a la, a la, al grupo respectivo de mejora de calidad ...para que mejore o eh, eh, cambie algún tipo de la guía clínica. ¿no? O sea, la, eh, las guías clínicas en nuestra unidad son bastante eh, fluyentes. No existe, se deben renovar cada dos años, pero se pueden actualizar en el momento que se considere adecuado. Luego de ahí iba una diseminación de los cambios de la nueva guía práctica clínica y se pedía que existiera un, una crítica del cambio... Y luego, últimamente, se llevaba al comité de calidad de la unidad, el cual hacía la aprobación. Y esto pasaba luego para la implementación que eh, implicaba una educación de, todo, de, todo los, de todos los proveedores. Y luego ya la implementación cuando se haya concluido la educación. Esto hacía que este proceso sea predecible, reproducible. Y era como eh, que to todas las personas ya sabían de que para modificar algo, importante en la unidad relacionada a la mejora de calidad este, se podía generar empezando desde cualquier proveedor de salud. Esto lo hemos documentado y ahí pongo la referencia para ustedes. Eh, nos, lo publicamos en el International Journal of Quality and Healthcare ya hace eh, más de 11 años y actualmente todavía lo siguen usando. ¿no? Entonces, este tipo de, eh, de, de de abordaje a este problema funciona. Eh, pongo ahí las dos referencias que son importantes. La primera eh, apareció en JAMA hace bastantes años y es la del doctor Donald Berwick, que es el creador del de Instituto de Mejora de Calidad de acá, Estados Unidos, en la cual explica con mucho detalle este proceso aplicado a otras disciplinas, aparte de la um, pediatría, eh, empezó paradójicamente en, en, en, en las unidades cardiovasculares de Nueva Inglaterra. Y luego también este artículo yo creo que es muy importante, que apareció en el Archives of Diseases of Childhood hace más o menos unos seis o siete años, en los cuales el, el doctor Roger Soul que es el director del, del Cochrane Neonatal, el doctor William Edwards, que ha fallecido, nos muestra básicamente cómo en medicina de recién nacido este, este, esta forma de hacer mejora de calidad ha producido cambios muy sustanciales, no solamente a nivel local, a nivel de unidad, a nivel regional, sino también a nivel internacional. Cuando todo un país, por ejemplo el Reino Unido, decidió usar esta metodología para disminuir las infecciones asociadas a catéteres. Ok, entonces ahí cambiamos ahora un poquito el tema y vamos a pasar a la parte de, eh, esta, la, la, parte de la mitad, ¿no? El, nuestro foco de ahora es cómo saber si estos cambios que vamos a realizar en, las, en nuestras unidades representan mejora, ¿no? Entonces, en, en, la, en la presentación anterior ante, de la semana pasada, le, le dijimos que había tres niveles de medida, ¿no? En primer lugar, la medida fundamental, la medida del resultado. O sea, nos trazamos una meta, vamos a pasar de aquí a esta parte de aquí y esto hace la mejora importante. El segundo aspecto es la medida del proceso, o sea, la medida de esos conductores, de los cuadraditos verdes en nuestro diagrama de, de manejo. Entonces, estamos haciendo lo que indicamos para llegar a donde queremos llegar. Y por último, las medidas de balance que, que se tienen que declarar desde un principio, es decir, si estamos haciendo algo que puede afectar otro aspecto del cuidado, tenemos que también prestar atención y de alguna manera recolectar. Los siguientes diapositivas son ejemplos, no no son cosas que ustedes la tienen que hacer obligatoriamente, pero les dan una idea de algunos procesos que nosotros realizamos en acenjos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del resultado eh, aquí, aquí fuimos claros en cuanto a la reducción de infecciones asociadas a catéter Dijimos que vamos a disminuir en un 50% estas infecciones en una población determinada y cómo lo íbamos a medir y cuándo lo íbamos a acabar, lo íbamos a realizar. En el caso del uso racional de antibióticos, igual, usamos una medida que es el AUR que son los días de antibióticos por mil días de pacientes, eh, todos los que entran a la unidad eh, en un año. ¿no? Vamos a disminuir este número en un 20%. ¿no? Y la última, por ejemplo, en el caso de los que van a hacer nutrición, eh, trazamos una meta que vamos a, a reducir en un 20% el número de bebés de muy bajo peso al nacer o, o, o de repente pueden ser bebés en alto riesgo, que son dados de alta con falla de crecimiento extruterino y este 20% lo vamos a conseguir en un año. Aquí, no por motivos de simplicidad, no he puesto a propósito la definición de lo que significa falla de crecimiento extruterino. Esto lo van a discutir en su grupo en particular. Ahora, las medidas de proceso son eh, medidas intermedias, que las tienen que hacer eh, para demostrar que lo que están haciendo, está en la dirección correcta para llegar a la meta que se han trazado. Por ejemplo, para reducir las infecciones asociadas a catéteres, una de las estrategias es mejorar el lavado de manos. Eso todos lo sabemos. Este, vamos a asegurarnos, por ejemplo, que estas auditorías que hacemos en las unidades semanalmente, eh, usando las cinco etapas del lavado de manos, aumente de un 70% a un 90, 95% en dos meses. Y vamos a ver si esto está sucediendo y lo vamos a mantener. En, en el caso racional de antibióticos, por ejemplo, una de las iniciativas fundamentales puede ser vamos a mejorar la calidad de los hemocultivos, porque una de las razones por las cuales no podemos hacer esto es porque no creemos en los hemocultivos o bien los tomamos mal, no ponemos la cantidad de sangre adecuada, o no tenemos el reporte adecuado. En este caso, vamos a abordar solamente que el volumen de sangre que ponemos en un hemocultivo pediátrico va a ser el adecuado, ¿no? Y lo vamos a aumentar de un 70% a un 100%. En algunas unidades, por ejemplo, lo que hacen es eh, ponen el, eh, la sangre en el hemocultivo, obviamente han pesado en estas balanzas de bebés cuánto pesa el hemocultivo, y luego documentan el peso del hemocultivo al final de la infusión de sangre. Entonces eso lo documentan y ven si realmente se está cumpliendo lo que se supone que debían hacer. En el caso de mejora de nutrición del bebé, por ejemplo, ¿no? eh, una de las estrategias que pueden usar es eh, empezar la solución de aminoácidos en forma temprana. Entonces eh, se, se pueden poner como una meta reducir el número de horas que un bebé de muy bajo peso al nacer no reciba proteína parenteral. Si nuestro promedio es 20 horas, lo vamos a reducir a dos horas o menos en un mes. Entonces, estas son las, las medidas de proceso que se pueden hacer y para eso vamos a usar las, algunas de las, las, las técnicas que vamos a presentar en un momento. De nuevo, para terminar esta parte de medidas, las medidas de balance, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos afectando en nuestras unidades con los cambios que estamos haciendo? Por ejemplo, en el caso de la reducción de infecciones asociadas a catéter, eh, una de las estrategias que usamos es sacar el catéter tan pronto como ya no se necesite. En este caso podemos decir que si el bebé llega a 100 o 120 mililitros por kilo eh, de alimentación enteral, ese catéter debe salir. ¿No? Entonces, eh, podemos, algunos de nuestros colegas pueden decir, bueno, si hacemos esto, vamos a malnutrir a nuestros bebés, porque eh, obviamente durante ese proceso de transición de la alimentación parenteral a la enteral se baja la cantidad de proteína y porque no están tolerando bien, etcétera no Entonces, por ejemplo, poder usar, eh, desde que estamos cambiando esto, eh, es, estamos alterando, por ejemplo, el número de días que estos bebés toman para recuperar su peso al nacer. Otra medida de balance podría ser, por ejemplo, en el uso racional de antibióticos. Vamos a creer que los, culti los cultivos son realmente verdaderos y a las 48 horas, si el bebé está yendo muy bien, vamos a parar los antibióticos. ¿no? Entonces, algunos dirán, bueno, a lo mejor estamos tratando parcialmente o no muy bien estas infecciones clínicas. ¿no? Entonces, para asegurarnos que eso no está ocurriendo, vamos a, a medir el número de bebés que realmente necesitan la, la, la institución de nuevo de antibióticos, ya sea porque realmente tienen cultivos positivos o porque solamente han tenido un deterioro clínico que, que de repente no se debe también a una infección. Y en el caso de la nutrición, de mejorar la nutrición, por ejemplo, una de nuestras guías puede decir vamos a aumentar, vamos a guiarnos más estrictamente al pro, protocolo de avance de alimentación enteral. ¿no? vamos a aumentar 20 mililitros por kilo por día, etcétera. ¿no? Entonces, una de las cosas que pueden ver para, para, para ver si esto está afectando a los bebés, podemos medir el número de bebés que aumenta con los días de nada por boca o las evaluaciones por posible enteritis necrosante que podemos hacer en, este, en estos bebés como resultado de una implementación de una guía de nutrición. Entonces, estos son medidas de balance, ejemplos de medidas de balance que se pueden usar para cada una de las estrategias en las cuales van a estar ustedes involucrados. Ahora vamos a la parte tal vez un poquito eh, tediosa, pero eh, les he mandado ahí este, una, unas monografías en las cuales este, tal vez les ayude un poco. Básicamente, la, la, lo más importante, es esa hojita de Excel, que está con el ejemplo eh, que, que voy a usar ahora, pero que lo pueden borrar y, y empezar a usar para cualquiera de esos procesos. ¿no? Digamos que esta medida es el estándar mínimo. al principio, cuando alguien lo pre me, me presentó esta forma de hacer, eh, fue un internista en Kaiser hace más de 20 años, ¿no? eh, en el, el cual básicamente eh, lo presentó como una especie de forma, Burda, una forma muy elemental de, um, de hacer que está ocurriendo un cambio. Pero que si uno entiende que cada una de estas medidas que ap aparentemente son un poco simples, realmente tienen re representación científica y, ¿por qué no decirlo, estadística? Eh, estadística ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esta es la parte elemental, ¿no? En la parte de las eh, ordenadas ponemos el valor de la, de, de, de, de, del tipo de evaluación que estamos haciendo y en la abscisa ponemos el tiempo. Básicamente en todo este tipo de, de, de, de evaluaciones, en la línea horizontal vamos a poner tiempo, ¿no? porque eso es lo que estamos tratando de mostrar, que con el tiempo la medida que estamos tratando de evaluar está cambiando. Entonces, podemos ponerse una línea, así como montañas y valles, y básicamente eh, nos dice no que este proceso está subiendo y bajando, no nos dice nada. Entonces, en, en cuanto a las eh, gráficas de ejecución, en inglés se llaman uh, run charts, una cosa que los griegos la usan después del nombre. A, a, a, apréndense ya ese nombrecito. Run significa correr, ¿no? Entonces son las, las, las, las, las gráficas de correr, pero este, en la traducción adecuada creo que se, se les llama gráficas de ejecución. Aquí lo único que se hace es superponer a esa gráfica de picos y valles la mediana, no, la, no, no el promedio, ¿no? sino el valor mediano de todos esos valores. ¿Vale? Eh, y la siguiente etapa es usar... Lo, las, las gráficas de eh, control estadístico que eh, en, en honor del doctor Schubert se llaman Schubert charts, gráficas de Schubert o gráficas del proceso de control estadístico, en el cual lo, la diferencia es que en lugar de usar la mediana como usábamos en las run charts, aquí vamos a usar la media y aquí tenemos eh, dos líneas, una superior y una inferior, que son lo que se llama controles límites, que no son exactamente las desviaciones estándar, pero que se parecen a las desviaciones estándar, pero son medidas estadísticas para demostrar gráficamente que han habido cambios en el proceso. Esta parte del control charts o short charts la vamos a hacer la próxima semana. Marianela les va a enviar una monografía eh, en neonatología. Eh, que está escrita por el doctor uh, Munish Gupta eh, el cual aquellos que van a viajar a Chile este mes va a ser uno de los presentadores en, la, en el seminario que va a ser en la creo que la Universidad Católica ¿no? les recomiendo que vayan a escuchar al autor de esta de estas guías entonces eh, hablando un poquito de las, de las de las gráficas de control estadístico eh, nos sirven Uh, que son las, las herramientas más importantes para ver, determinar que si la variación eh, es uh, existe realmente en este proceso y si nuestras estrategias uh, que estamos implementando para mejorar han tenido el efecto deseado entonces vamos a determinar aquí hay dos términos que son importantes que es, son términos para recordar en mejora de calidad es una qué cosa es una causa común una causa común, esto es, esto es una traducción de, la, de la, lo que ocurre en las manufacturas. ¿no? Entonces se espera, por ejemplo, en una fábrica de galletas que eh, produce mil cajas de galletas al día, existe un número predecible, por ejemplo, de cajas, de, de bolsitas de galletas que no estén bien selladas, ¿no? que son inherentes al diseño del proceso. Y algunas veces estos, esta gomita que se aplica a las bolsitas de galletas son aplicadas por una máquina, otras veces por un ser humano y, y algunas veces pues no se pone la cantidad exacta, entonces puede ser que existe un cierto tipo de falla. Se debe a causas regulares, naturales u ordinarias. Afecta a todos los resultados de un proceso, da como resultado un proceso que llamamos estable, que cambia ¿no? y que a veces, obviamente, si no es importante no, no no decidimos no hacer nada lo aceptamos es también conocida como variación aleatoria no asignable entonces acuérdense de ese término causa común el otro término es si no es común es especial entonces estas son eh, situaciones irregulares no naturales que no son inherentes al diseño del proceso afectan a algunos pero no todos los aspectos del proceso por ejemplo, si um, estoy tratando de llegar al, al hospital temprano y hay un accidente en, en la carretera, obviamente voy a llegar media hora, una hora más tarde debido a esta causa especial. Entonces este proceso de llegar al hospital eh, eh, no es eh, siempre 100% predecible. Puedo, puedo convertir en un proceso inestable, por ejemplo, si en lugar de hacer un accidente, empiezan a hacer construcción en la carretera con periodicidad, entonces realmente eh, no puedo garantizar que voy a llegar a todas las conferencias que ocurren a las 8 de la mañana. ¿no? Entonces, también conocida como variación no aleatoria o asignable. Entonces, acuérdense de causa común y causa especial. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que podría ser, por ejemplo, en el caso que presenté la vez anterior, el número de infecciones en recién nacidos de muy bajo peso en forma mensual. Vemos que hay subidas y bajadas de, en cada mes y de que algunas veces cuando la, la, el, la gráfica baja, eh, si tomamos la foto adecuada, podemos llamar al director del hospital y decir, mire, mire lo que hemos logrado, ¿no? pero no le enseñamos el resto de la gráfica ni de lo que va a pasar. Entonces, eh, en esta gráfica de, de, de ejecución, el run chart, Vemos que los puntos están distribuidos igualmente encima o debajo de la mediana. ¿no? Habrá puntos muy altos y muy bajos, pero estos son esperados porque tenemos una, una situación de una variación por causa común. No hemos determinado por qué nuestras infecciones están ocurriendo. Este soy yo el año uh, 2000. ¿no? no hay tendencias a cambios, a shifts u otros patrones. Estoy buscando la bala de plata que me permita que estos valles de esta curva baje Y no está ocurriendo. ¿no? Entonces, tenemos dos categorías de estas causas especiales que de repente son las que queremos inducir en estas unidades. Unas categorías involuntarias, cuando el sistema sale fuera de control debido a cierta inestabilidad, lo ¿no? que no predecíamos. ¿no? Eh, es el caso, por ejemplo, que les presenté que nosotros habíamos creído que las infecciones las habíamos conquistado, pero eh, nos dedicamos a otros aspectos de mejora de calidad. Las, las personas que estaban eh, supervisando esta, este tipo de, de cuidados se fueron a trabajar en otros aspectos. Y de nuevo las infecciones volvieron a subir. Estaba, llegaron a ser fuera de control debido a causas que no esperábamos. ¿no? Y la causa intencional es cuando producimos un cambio para cambiar el sistema y hacemos que esto permanezca, ¿no? En el caso, por ejemplo, esta es una gráfica del tiempo de permanencia de los pacientes en una uh, sala de emergencia porque van a, a, con fractura de fémur, ¿no? Entonces había una gran variación en el tiempo que estos pacientes estaban ahí, pero que se implementan ciertos cambios, por ejemplo, eh, que la radiografía de toda la radiografía de la extremidad la ordena en lugar del médico. Lo, la, la, la enfermera que hace el triaje y el, el, obviamente el médico ya con la radiografía puede hacer un, un, un tratamiento y diagnóstico en un tiempo más breve. ¿no? Ahora voy a hacer un ejemplo para esta este los run charts, que es una cosa muy práctica y disculpen porque voy a ser un poco transparente. ¿no? Entonces, esto es algo eh, que todos deseamos, eh, cuando acabemos nuestro trabajo en el día, deseamos llegar temprano a la casa, para, primero para que la comida no esté fría, eh, y segundo, para poder pasar ese tiempo con tu familia eh, y eh, que no sea la persona que come solito mientras que el resto mira televisión. ¿no? La ciudad de Denver es una ciudad eh, que va, está creciendo, todavía sigue creciendo. Este, tenemos ahí las montañas. Eh, el tráfico a la hora de a la hora pico es terrible porque no tenemos un sistema a, masivo de transporte. ¿no? Entonces, este, esta es mi situación. Ah, el cuadro, en el, cuadro, el cuadrito superior está la localización del Hospital Saint Joseph eh, en la cuadra 18, en la, en la en, en avenida 18 en Denver, que cruza este eje de la ciudad que se llama Colorado Boulevard. Eh, de ahí tenía que ir a mi casa, que queda en la parte sureste de Denver, y es básicamente son unos 7 o 8 kilómetros que tengo que manejar. No parece mucho, ¿no? pero este, lo que trataba de llegar es para que estos tres uh, críos, que son mis hijos, eh, pudieran pues, al menos ver a su papá una vez al día y conversar de lo que le está pasando. ¿no? Entonces, esto es lo que este, en la línea roja este, oscura es lo que yo hacía normalmente. Tomaba la 18, cruzaba Colorado Boulevard y después llegaba a mi casa. Eh, y sabía que existían otras vías de cómo llegar usando las calles accesorias pero nunca, me, hasta el momento, nunca me atreví a hacerlo. ¿no? Entonces tenía que tener algo eh, que, sea, eh, que haga mi llegada a la casa predecible, de tal manera que... Salía del hospital, tomaba mi teléfono, decía: Estoy ahí en X número de minutos. La ¿no? general decía 30 minutos. Y algo que funcione todos los meses del año. Pero sabemos que en el invierno, eh, eh, en Denver, eh, eh, caen más o menos unas 10 a 20 nevadas en los tres meses. Y algunas son bastante fuertes y <coughs> hacen que el tráfico sea prácticamente imposible. Entonces, esto es lo que podía haber hecho. Eh, cuando estaba haciendo y, lo, y esto, estoy usando aquí el Excel que les mandé no entonces en la línea este, verde eh, clari, eh, clara puse todas las medidas de todos los días no incluí este, fines de semana eh, en la parte eh, derecha en la parte azul era lo que yo le decía a mi esposa el tiempo que me iba a tomar los 30 minutos que yo decía y luego en la parte este, del del de celeste de la segunda columna eh, puse lo que me tomaba cada día en llegar a la casa no y como vemos aquí la medida número 13 eh, fue un día en que cayó una nevada fuerte en Denver cerca al día de San Valentín y en lugar de tomarme 30, 40 minutos me tomó casi dos horas no entonces vemos aquí en la parte derecha, esta es la gráfica que el Excel les genera en la cual en la parte verde, la línea verde es eh, lo que ellos supone que debería ocurrir la parte eh, la línea roja es la mediana que automáticamente el, el Excel les va, les va a calcular y luego tenemos en las líneas azules eh, los puntos de cada uno lo que estaba pasando ¿no? la, el pico de ahí es la tormenta que pasó en Denver ¿no? entonces este, hago mi primer uh, plan do study act uh, plan hacer a actuar y, y estudiar, eh, decido que voy a tomar una ruta alternativa, que de repente, si tomo las callecitas pequeñas uh, para ir a mi casa, puedo llegar más temprano, ¿no? Ir por estas calles en, a través de la, del centro comercial de Cherry Creek. Pero como les decía anteriormente, el número de nevadas es impredecible y las calles secundarias generalmente son las últimas que se limpian en Denver. Entonces, esto es lo que pasó de que este, sigue, sigue poniendo las, la, los números y como pueden ver que mi promedio de, de llegada a casa llegó, empezó a subir y sumió a los 56 minutos. ¿no? Y aquí pongo una flechita que es eh, cuando hice el ese PDSA, PDSA este, eh, ya, es difícil para mí cambiar esta nomenclatura, pido mil disculpas pero este, lo van a ver en las revistas, en todo tipo. ¿no? Entonces, este, veo que este, este cambio no produjo el efecto deseado. Entonces, me acordé de que de repente, si salgo del hospital un poquito más temprano, ah, puede, podía eh, ocurrir algo. Entonces, para eso aceleré todo lo que tenía que hacer en el día. Eh, me presentaba al, al, al médico que iba a hacer el, el turno de la noche, decía, ¿puedo empezar el sign-out? Seguro, porque el otro, el otro médico generalmente nunca estaba listo. Entonces, empezaba mi sign-out a las cuatro y media de la tarde y a un cuarto para las cinco ya estaba listo para salir. Entonces, empecé a, a documentar lo que estaba pasando. Entonces, vemos de nuevo que aquí empiezo a cambio, aquí la, la, en mi nueva uh, eh, forma de irme a mi casa, y veo que cambia, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, lo que, lo, que, eh, lo que vemos aquí es que se ha producido otro un cambio importante en la dirección que yo quería y básicamente mi nueva mediana está muy, eh, incluso debajo del, eh, de lo que yo le decía a mi esposa que debía llegar. Y esto es para ser un poco personal. Estos son los tres mismos muchachos, eh, eh, treinta y tantos años después, cuando se casó el del medio. ¿no? Entonces parece de que estoy muy orgulloso de estos chicos porque realmente eh, me han resultado bien. Entonces, ahora vamos a usar tres usos de estas gráficas. Por ejemplo, uno es para hacer visible de que nuestro proceso es inestable, que tiene muchas causas comunes. ¿no? Segundo, para determinar si aquello que estamos haciendo eh, produce una mejora. Entonces, obviamente, en esta gráfica vemos eh, la, la, la fractura del fémur el tiempo de, de, de la factura de fémur, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, es que si realmente eso que hemos dado, si pros, proseguimos uh, monitoreando lo que está pasando, es, es permanece, ¿no? Entonces determinamos si realmente eh, ocurre una ganancia que es permanente, ¿no? Entonces tenemos la obligación que a fin de año cuando acabemos nuestros proyectos y de, de, la, cuando, eh, esperamos que tengamos algo semejante al gráfico segundo, también tengamos uh, la fortaleza de continuar uh, graficando para ver que eso que hemos logrado permanece. ¿no? Entonces, vamos ahora a la parte un poquito engorrosa de la presentación de la descripción de estas run charts o gráficas de ejecución, como los que le he llamado. ¿no? Entonces, como di dijimos a un principio, en la parte de la abscisa ponemos el tiempo, en la parte de la ordenada, la parte vertical, ponemos la medida que estamos tratando de ver. Para construir una uh, run chart que sea adecuada, tenemos que tener por lo menos entre 10 a 15 puntos. ¿no? Y luego tenemos eh, que graficar la línea central, que en este caso es la mediana, no el promedio, no la media es la es la X con el sombrerito, ¿no? Como la ñ. Entonces eh, y, y, y a continuación vamos a explicar las cuatro reglas que el IHI, que el Instituto de Healthcare Improvement sugiere. Hay hay un montón de reglas, pero el IHI usa solamente estas cuatro reglas para poder determinar si los cambios que están ocurriendo en estas gráficas tienen significancia, significación. ¿no? Entonces, cómo construir Primero, formateamos nuestros datos en columnas o filas, como yo lo hice con los minutos que me tomaba en llegar a casa. Segundo, ingreso los datos por paciente, días, semanas o meses. En mi caso, determiné los minutos de cada día de la semana. ¿no? El paso tres es calcular la mediana. Lo hacemos con hoja de Excel, pero les voy a enseñar también cómo es lo que recomienda el y Hacerlo simplemente con una hoja de papel. Bond que podemos tener, ¿no? una hojita de papel y cómo lo vamos a, a usar. El, el, el, luego eh, trazar esta mediana y luego agregar una información adicional. No olvidarse de cuándo implementamos el proceso, esas flechitas en las cuales en la parte superior cada uno de ustedes va a agregar el cambio que hizo. Esos son los, los plan, plan hacer, estudiar, actuar que determinaron. Que iba a, a, a estudiarse para ver si cambiaba el proceso. Entonces, vamos a ver primero esto: es lo que el, el, el doctor Lloyd, que es el que enseña esto en el AHA, nos hizo hacer. Nos mandó por correo esta gráfica que representa el número de visitas a una clínica. Esto podría ser la clínica de la oficina de un pediatra, ¿no? En la cual vemos que hay días que tiene 10 a 15 pacientes y otras veces que tiene hasta 70 o 80 pacientes, ¿no? Entonces, el, el, el, el pediatra quiere hacer eh, lo siguiente, ¿no? Entonces, pone todos los puntos, eh, los pone juntos con la línea azul, entonces lo que hace es, eh, vemos aquí de que tiene un cierto número de puntos, ¿no? Entonces, en este caso, había creo que 29 puntos. Entonces, toma una, una, un papel de, de, de bond y lo va bajando y va contando conforme va incluyendo. Y cuando llega al punto 15, entonces ahí se para y dice: Esta es mi mediana, ¿no? Entonces, y luego traza esta línea de esa manera, ¿no? Entonces encuentra la posición media. Aquí hay 29 puntos. Le aumenta un 1, entonces lo divide entre 2 y tiene 15 puntos. Esa va a ser el punto de la mediana desliza el papel para abajo en el cual en forma descendente encuentra esta línea y traza la línea horizontal entonces esta es una forma que uno puede hacer la determinación de la mediana y todavía no ha usado más que un papel una regla y un papel bond no para hacer, trazar esto si no tenemos nuestra el, el, el, el, el hojita de Excel que les acaba que, que les he compartido no entonces, ahora lo, lo siguiente es, ¿cómo analizamos esta gráfica de, de ejecución? ¿Cómo saber qué cosa me está diciendo esta gráfica? Eh, aquí lo, el mensaje es, es realmente fácil. ¿no? Eh, lo primero que hay que hacer es de, determinar las carreras. ¿Carreras? Sí, en inglés se llama runs. ¿no? Y esto, este, esto es tal vez el concepto un poquito más difícil, pero que la van a captar en la forma gráfica. ¿no? Las carreras son uno o más puntos de datos consecutivos en el mismo lado de la mediana. Tenemos una mediana y tenemos puntos que están uno tras de otro, todos en el mismo lado de la mediana. Esa es una carrera. ¿no? Eh, vamos a excluir los puntos que por casualidad eh, caen, en, caigan en la mediana. ¿no? Entonces, ¿cómo contamos el número de carreras? Eh, una vez que identificamos esta secuencia, hacemos un círculo y luego al, en, en cada carrera y contamos el número de círculos que tenemos. Otra forma de hacer es eh, contar el número de veces que la secuencia de puntos de datos en la línea de gráfico cruza la mediana y a este número total de puntos de intersección le agregamos un número uno. Estos dos números, haciendo los círculos, o contando el número de intersecciones más uno, deben ser iguales. ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a usar el, el número de los, de los círculos. ¿no? Vemos el, el primer, eh, la primera secuencia, ¿no? un círculo. Esta es la segunda secuencia, segundo círculo. Acá tenemos solamente dos puntos, pero consideramos que es un, una carrera. Aquí tenemos otra carrera para abajo más grande. Acá tenemos carreritas chiquitas, un punto otro punto y otro punto. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete carreras o siete rats, ¿no? Entonces espero que esté claro esto de cómo identificar las carreras. Yo particularmente uso los circulitos de tal manera que ya tengo mi papel gráfico, ya contado las carreras y para corroborar que lo estoy haciendo bien, cuento el número de intersecciones. ¿no? En este caso por ejemplo, es un una, una gráfica más complicada y aquí hago mis circulitos y acá tengo eh, eh, 14, 14 carreras o 14 ratos, ¿no? en una mediana que era de 4.6 este, este por ejemplo es una documentación del peso en libras de cada una de las bolsas de desecho sanitario de un hospital, ¿no? vemos que hay subidas y bajadas, que hay días en las cuales hay mucho más basura que otra ¿no? entonces, hasta este momento estamos claros, hemos determinado la curva, hemos hecho la mediana y ahora sabemos cómo contar el número de estas carreras o no Ahí nos quedamos un momento. Ahora vamos a interpretar, después que hemos hecho estas carreras, las cuatro reglas de la hecha Las cuatro reglas son estas. Primero, lo que se llama un cambio. En inglés, la palabra shift. Ha ocurrido o no un shift. O sea, hay algo que drásticamente ha hecho estos puntos hayan cambiado de un lado para el otro. ¿no? El otro aspecto es una tendencia, es decir, es decir que exista una secuencia en una dirección. Tercero, que haya esto es, esto es la regla un poquito más complicada pero tengan paciencia es que haya demasiadas o muy pocas carreras. Ahorita les enseño qué es lo que representa. Y el otro aspecto es que haya puntos astronómicos o sea que haya la, puntos que se salen de lo común. El, el día que llegué dos horas tardes a mi casa o la tormenta de nieve. ¿no? El, el ejemplo que les puse. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos eventos? Significa un cambio no aleatorio en el rendimiento de la curva. Es decir, una causa especial que por razones que les explicaré en unos momentos, podríamos decir, podíamos decir de nuevo, porque no es lo típico, que es un cambio ha habido un cambio especial que podría ser estadísticamente importante si queremos usar la nomenclatura a la que estamos acostumbrados. Primer cambio. Vamos a determinar que es un shift, lo que en inglés se llama un shift o un cambio importante. Ocurre cuando seis, seis o más puntos consecutivos, todos por encima, o todos por debajo de la mediana. Se omiten aquellos valores en la mediana, que hayan caído en la mediana, y se continúan contando los puntos. Los valores que caen en la mediana no afectan ni rompen el cambio. En este caso tenemos, perdón, disculpen, tenemos en esta gráfica uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos en ese y acá tenemos un cambio, un shift. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos debajo de la mediana. O sea, algo ocurrió en este proceso que hizo que todos estos puntos consecutivos se vayan a la parte inferior. Esto podría ser, por ejemplo, el número de infecciones asociadas en número, ¿no? En, en, en números en un, en un mes de infecciones que puede ocurrir. O puede ser eh, el, el número de, de veces que no nos lavamos bien las manos, ¿no? Pensando en una forma positiva. Ahora, ¿cómo, ¿cuál es la explicación de esto, estadísticamente, matemáticamente hablando? ¿Cuál es la probabilidad de un cambio? Es, Por ejemplo, si tiramos la moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener seis caras o seis sellos? en forma consecutiva, seguida. Entonces aquí tenemos una tabla y vemos que para tener seis caras, por ejemplo, la probabilidad es de 0.01. Solamente por decir, muy semejante al valor P, ¿verdad? Pero para, para darle una idea de, de, de, de qué es lo que significa este shift, no en este caso, hablando matemáticamente. Segundo este aspecto es una tendencia. La tendencia significa cinco puntos o más, todos subiendo o bajando. Si el valor de dos puntos sucesivos es el mismo, se si omite uno de ellos y se cuenta como uno. Estos valores no alteran ni rompen una tendencia. Entonces, aquí estaba pasando algo en este proceso que estaban subiendo, ¿no? Aquí se volvieron a inestables y luego surgió algo que estaban también bajando. Entonces estos son conceptos, muchos de ellos traídos de, la, de, la, de las manufacturas, en los cuales ven esto y de repente esto significa que ha habido un, un cambio en el personal, una nueva persona que se está entrenando, etc. ¿no? Esto puede suceder en nuestras unidades con los procesos que estamos implementando. Esta es la parte un poquito más engorrosa y digamos que haya muchas o muy pocas carreras. ¿no? Entonces... De nuevo, determinamos el número de runs y en este caso, por ejemplo, este, digamos que es el, el, el, el número de bebés que reciben la alimentación parenteral en el tiempo adecuado. ¿no? Implementamos un cambio en la farmacia, convencemos a los farmacéuticos de que nos tengan una, una bolsita de alimentación parenteral en el refrigerador de la unidad de tal manera de que este, el, el, el, el, el número de casos, si, nuestro, si ponemos el número de casos como que debe ocurrir antes de las dos horas, antes de que implementemos este proceso, teníamos menos de 10 pacientes con ese tipo, ahora hicimos el cambio y aumentó a 15 o 20 pacientes. Entonces, este cambio importante en esta curva nos dice que ha habido muy pocas runs, muy pocas de estos círculos, y esto tiene representación. Estadística, ¿no? Para eso tenemos que tener esa tabla, por eso lo, lo he incluido en, el, en la monografía, ¿no? Aquí es, la forma como usar esta tabla es, es una tabla que debía ser se, en vertical, alargada, ¿no? Aquí tenemos el número de observaciones: 10, 20, 21 a 31. Aquí tenemos el número de carreras que debería haber si el proceso fuera estable. O sea, si tenemos 10 observaciones, el número de estas runs debería ser entre 3 y 9. Pero si tuviéramos 30 observaciones, este número de runs debería ser entre 11 y 21. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se ve esto en la realidad? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica superior, ¿no? En las cuales vemos que parece este, una. Um, en los bordes de una sierra de cortar de madera, ¿no? Sube para arriba y para abajo. Acá tenemos uh, 25 puntos con una mediana que es de 24. Entonces, si volveríamos a tener eh, 24 puntos o 25 puntos, deberían haber entre 8 y 18 runs. Entonces, hay, aquí vemos que hay más runs de los 20 hay 21, 21 carreras. ¿no? Entonces, esto ocurre, ocurre más carreras de lo esperado. Esto es importante. Significa aquí que hay un proceso que está ocurriendo en forma cíclica. Esto, por ejemplo, podría significar el número de errores en administración de medicamentos que ocurriría durante el turno del día y el turno de la noche. Entonces, esto nos da un ejemplo de que de repente hay algo que está sucediendo con cierta periodicidad en el tiempo. En el caso inferior, como dijimos nuevamente, Aquí tenemos 24 puntos que estamos graficando y vemos aquí que solamente hay dos carreras. No, obviamente aquí ha ocurrido algo importante, que esto lo podemos presentar incluso en una publicación, porque hemos demostrado aquí que aquel cambio que utilizamos eh, ha tenido un efecto importante que hace que, eh, este es el caso por ejemplo, de salir del hospital 15 minutos más temprano, llegué a mi casa en menos de 30 minutos con mucha uh, confiabilidad. ¿no? Y el último eh, punto astronómico es esto, esta regla ¿no? donde eh, eh, algo ha ocurrido, todos sabemos de que eh, es obvio de que está ahí, no hay medición estadística, tal vez en la sugar charts de la próxima semana vamos a ver que sale de las... Uh, de los dos eh, límites y vemos eh, que esto puede significar dos cosas de que alguien se equivocó en poner los uh, los números en nuestra base de datos o que realmente representa alguna anomalía como los que presenté en mi caso de las uh, de la tormenta de nieve en Denver ¿no? entonces este es un resumen de las reglas de los run charts número uno eh, un cambio o un shift seis puntos en el mismo lado, de encima o debajo de la um, línea mediana, la regla número dos, cinco puntos consecutivos en una misma dirección. Eso se llama una tendencia. La regla tres, muchas o muy pocas carreras o runs. Y la regla cuatro, exista un punto astronómico. Entonces, si logran recordar este, este grafiquito, con las cuatro reglas, yo ya me sentiría satisfecho de que realmente algo lo he podido transmitir hoy día. Este, por ejemplo, es un caso para los neonatólogos o para los obstetras en los cuales aquí grafican, por ejemplo, la mortalidad neonatal en una unidad. ¿no? Entonces, aquí nos ponen, por ejemplo, mensualmente, qué es lo que estaba pasando con esa mortalidad neonatal en ese hospital. Vemos que la mediana es 21. ¿no? Entonces hacemos nuestra determinación de cuántas carreras existen. Si vemos, contamos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón. Entonces, 9. Bien. Entonces, por el número de, de eh, tenemos 22 observaciones, eh, debe existir entre 7 y 17. Entonces, por la regla de las carreras, no podemos determinar de que existe algún cargo muy importante. Pero sí, vemos aquí que hay un número de puntos que están este, en la misma dirección, ¿no? Y que también eh, podríamos decir que ha habido un, un tren, ¿no? Cinco puntos uh, hacia, hacia abajo, ¿no? Un downward trend y un downward shift, siete puntos, etcétera. Pues podríamos saber, decir aquí que ha habido un cambio importante. ¿no? Entonces, en resumen de las gráficas de ejecución, son unas de las herramientas más poderosas para medir la mejora en la forma práctica al lado, del paciente a veces. describen un proceso capturado a lo largo del tiempo, lo opuesto a ver una sola cosa, o sea, un antes y después. Eh, revelan cualquier cambio o tendencia que Un proceso puede estar experimentando y cuando se combinan con una notación cuidadosa, se acuerdan de las flechitas en mi gráfica, rastrean el impacto del cambio y proporcionan una base para el aprendizaje y el diálogo. Entonces, ahí paro.